Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes en su tash. espero les guste. Para nuestros aretes de su tash, versión carnaval, vamos a necesitar estras de dos colores. Recuerden que pueden utilizar los colores que deseen. Vamos a necesitar cordones de sutage, recuerden, colores de su preferencia. Vamos a necesitar candela, silicona líquida, tela, tijeras dragón, cristales, stone, setting con argolla y nuestro paño de trabajo. Vamos, manos a la obra. Vamos a iniciar nuestros aretes de sutage. cortamos un pedazo de tela negra. Y tomamos nuestro cristal elegido, recuerden que en los colores de los cristales, los cordones y el estrés, puede ser a elección de ustedes, tomamos el cristal y ponemos silicona líquida en la parte de atrás y la pegamos en el centro de la tela, hacemos presión Así que bien pegado nuestro cristal. Y vamos a empezar con los cordones de su talla. Entonces, miren, yo he cortado esta medida, tomo los cristal, el, el, los cordones perdón, y los ubico acá. Esta es la medida, dejando cuatro deditos hacia arriba después del cristal. Entonces, tomo la silicona líquida y Voy a ponerla, voy a esparcir acá alrededor, esparcir acá y empiezo con el color verde, luego el fucsia, luego este verde y miren lo que hago, me ayudo con una pincita o si tienen un palillito también lo pueden hacer, voy cerrando voy cerrando, miren la idea es que quede bien cerradito, tomamos nuestro strass y miren ponemos pegamento, vamos a esparcir acá pegamento alrededor y ponemos nuestro strass, y cortamos el exceso. Tomamos nuevamente la silicona y vamos a pegar acá, vamos a, a esparcir acá alrededor y tomamos cordón azul cordón rojo y cordón azul. Unimos acá, tomamos nuestras tijeras dragón y vamos a cortar todo el borde, todo el exceso de tela, solo la tela, no vamos a cortar los cordones, solo cortamos la tela. Tomamos la candela y vamos quemando. Ponemos acá atrás silicona líquida. Recuerden que es súper importante esparcir muy bien. Y vamos acá. Entonces, vamos a hacer acá una orejita. Y vamos a hacer acá este lado la otra orejita. Cortamos el exceso de cordón, y vamos a tomar este cristal, ponemos silicona y lo vamos a pegar acá. Acá pegamos nuestro cristal. Tomamos nuevamente un trozo de tela... Nuestro segundo cristal, lo pegamos, presionamos, ponemos silicona líquida alrededor y tomamos cordón, fucsia, verde y lila. Y pegamos acá. Tomamos la silicona líquida. Pegamos, vamos a esparcir acá silicona. Y pasamos, ponemos el strass azul. Y cortamos acá. Silicona líquida. Esparcimos. Tomamos nuevamente los cordones. Se pueden ayudar con un palillito, una pincita para que no vayan a embarrar los cordones de silicona. Pasamos silicona líquida acá en el borde. Y vamos a pegar nuestro estras lila nuevamente, silicona líquida y ponemos ya. Pegamos nuestros cordones, ahora vamos a tomar las tijeritas y cortamos el exceso de tela. Ahora sí cortamos el exceso de cordón, cortamos los cordones y ponemos pegamento silicona esparcimos y este lo subimos acá y hacemos presión podemos cortar un poco más de cordones bueno miren cómo va quedando nuestro arete Tomamos nuestro setting con argolla y cordón de sutage. Vamos a quemar una puntita. Pasamos por la argolla. Que en la mitad. Ponemos acá pegamento. Ponemos pegamento y las unimos. Ponemos silicona líquida nuevamente acá. Y lo pegamos a nuestro arete. Hacemos presión. Pasamos silicona líquida, vamos a ponerle silicona líquida a todo nuestro arete. Recuerden, importante, que esparzan bien la silicona. Tomamos tela y lo pegamos, súper importante que hagamos presión, y cortamos todo el exceso de tela, pasamos candela y todo el borde